Hola, Lorenzo. Hola, ¿cómo estás, Pamela? Muy bien, gracias. Lorenzo, yo tengo algunas preguntas. ¿Tú puedes leer uh, Mamacoca para mí? Ya, pues sí. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué problema tenía? Sí. Siempre me deseo que, um, que uh, tengo una casa um, de propiedad, ¿no? De uh -huh. propio, um, porque casa, propia casa, sí, porque uh -huh. esta casa está alquilada uh -huh. y uh, tengo el deseo que podamos comprar una casa. ¿Tú piensas que uh, puedes leer algo? de La aguja va a decir. Vamos a ver si hay, sí. hay si hay una respuesta. <tose> y que actualmente con arato Mama mamá ucha pachamama por can can que haya mamá ucha sagrada can con al legal legal y con chi tan Ya sale. Sale. Sale. Ah. te voy a comprar, pero un poco, un poco lejano, ¿no? Sí, ¿no? No es pronto. No es pronto. No es pronto. Uh -huh. Un poco lejano. Ya. Yeah. ¿Tú puedes ver si esta casa va a esta casa o otra casa? La vueltas, mamá y imagínate que hay que hinchó ahora. Que iba a ser ahora al para ir para. ¿Protegen esta casa o no, no protegen? Tenía dos pensamientos, ¿no? Uh -huh. Quería comprar esta casa, ¿no? Sí, sí. Pero no se venden, ¿no? Sí, tal vez no se venden solo ahí. Sí, no. yeah. sí. Si sí, okay. no sale Si salen, uno así. Ajá. Sí, oh, no, sí. Uh -huh. sí no. Ya está. Yo voy a decir ya, deba cobrar esta casa, pero no es seguro, Ajá. esta casa, seguramente otro nueva no casa sí. otro lugar o otro, sí. otro celular tal vez. Sí. Sí. Pero tienes que orar con la Pachamama. Sí. Fue sí, un pago para, para que compran sí. ya pronto la casa. Sí. ¿Sí? sí. Te ayuda la Pachamama. Uh -huh. Sí. Ok. Sí. Listo. Muchas gracias ver, Lorenzo, muchas gracias. Gracias.